¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Mi nombre es Juanjo Mengual y os voy a contar, eh, en mi opinión, los eh, errores que no debéis cometer bajo ningún concepto usando LinkedIn sed bienvenidos y arrancamos brevemente aquí en plan de enfoque sabéis que me podéis encontrar en Mengual y en un espacio donde hablamos prácticamente de linkedin la red social b 2 b por excelencia primer error que debes evitar a toda costa ni más ni menos que no poner foto personalmente nunca absolutamente nunca acepto un contacto que no tenga foto cualquiera puede pensar que es y de hecho lo hay algún hacker o simplemente que es un perfil que es ficticio que no existe aunque sea una foto seria recomendable es siempre recomendable tener un perfil en linkedin con una foto adecuada el segundo gran error que puedes y algunos cometen en demasía es no tener estrategia empezar linkedin y no saber para qué para alcanzar a un determinado público objetivo para eh, exponer eh, contenido relevante del negocio o lo que sea pero hay que tener un objetivo y saber exactamente la razón estratégica por la cual se usa la red b2b por excelencia el tercer error que debes evitar a toda costa, y últimamente lo veo mucho, es hablar de uno mismo, el yo, mi, me, contigo. A la gente no le importa un pimiento tu empresa, a la gente le importa el problema que tú o tu empresa soluciona. Está bien, está muy bien que de vez en cuando nos pongamos alguna medallita y digamos que este somos así de buenos o así de excelentes. Pero realmente a tu audiencia le interesa sobre todo el saber cómo vas a solucionar su problema o sea que menos mirarse el ombligo y más hablar de los problemas del cliente de tu cliente cuarto cuarto error que debes evitar eh, no enviar mensajes de contacto personalizados o sea estamos haciendo un mensaje para hablar o contactar con un CEO un director financiero etcétera etcétera y le enviamos el mensaje de linkedin que viene por defecto y además en muchos casos en inglés muy poca personalidad y eso se nota y se siente el quinto problema la verdad es que eh, lo veo mucho es eh, emitir noticias de terceros de por ejemplo de webs de referencia cuando realmente si tuvieras una estrategia de contenidos lo que te interesaría es generar noticias en tu web y enlazar esa noticia a tu web para llevar tráfico para llevar tráfico de calidad de todo aquel que te está viendo y escuchando en tu en tu linkedin concretamente pues enlazar a tu web es tráfico y ver muchas más cosas que solamente esa noticia que naveguen en esa el sexto no participar en foros allá donde haya un foro profesional ahí debes participar con links de tu solución de empresa y participar activamente el séptimo error que debes evitar en linkedin es trolear meterse en problemas, discutir, meterse en foros o meterse en conversaciones y estás representando a no solo a ti, sino a tu marca, hablar más de la cuenta. Octavo problema. La verdad es que eh, en este problema sí que lo veo muy a menudo, es el infantilismo con la cual se trata esta red social como si fuera un postureo en Instagram. He visto jefes de recursos humanos de multinacionales hacer hacer el paripé a sus empleados con gifs haciendo el imbécil, literalmente o sea personas de 40 50 y 60 años haciendo replays boomerangs etcétera etcétera francamente creo que hacer que tus empleados o colegas hagan el infantil el chiquillo y chorradas que es, se permitirían en snapchat o en instagram dice muy poco de la empresa dice muy poca seriedad y aunque estamos en un mundo en el cual la felicidad del empleado es lo primero eso no es felicidad eso es hacer el imbécil el idiota y eso representa tu marca yo creo que hay que evitar esas tonterías infantiles que en muchos casos eh, nadie se atreve a decir que son así pero que realmente todos sabemos que son chorradas y hace el papelillo el que se pone en esa foto haciendo el gif animado y haciendo el tontaina porque el o la de recursos humanos o el sum sum corda le dice que hay que hacer un gif animado. Lo habrá leído en alguna revista todo a 100 o en la de Disney Club. Sin duda, noveno error. No contactar con clientes objetivo, eh, pensar quién es tu cliente objetivo e ir a por él, contactar con quien queráis, pero a tu cliente objetivo eso es, sin duda alguna, prioritario y eso debe estar en la mente de cada usuario en LinkedIn día a día. El décimo error, y ya termino en esta lista de los 10 errores a evitar si quieres usar bien LinkedIn, es... Bueno, ser reactivo y no ser proactivo. Márcate un punto en la agenda, trabajatelo, porque LinkedIn es para trabajárselo. Espero que estos consejos te hayan servido de mucho. Abónate a este canal, suscríbete a plandeenfoque.es o sígueme en YouTube, en... bueno, donde quieras. Busca juan Jovengual. Nos vemos y seguimos hablando de LinkedIn próximamente, en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí, un saludo. Nos vemos, seguimos y buscadme en LinkedIn. Os seguiré. ¡Hasta luego!